Ligia mayor cantautora antioqueña de boleros, Ligia Tamayo Posada, 15 de agosto de 1928, Medellín, 23 de agosto de 2012, más conocida por su nombre artístico, Ligia mayor fue una educadora, compositora y cantante de boleros colombiana. Nació el 15 de agosto de 1928 en campamento, pero hay otra versión que dice que nació en Yarumal, Antioquia. Pero de niña vivió en Medellín donde aprendió guitarra y canto. Se graduó en educación en la Universidad de San Buenaventura y fue cofundadora del Colegio Latino de Medellín. En la década del 60, grabó Con todo el alma, bolero compuesto por el español Luis Martínez Serrano y lejos de ti del puertorriqueño Rafael Hernández con la disquera Codiscos. Interpretó los temas Amor imposible y llévame de Luis Uribe Bueno. Grabó 15 temas propios en 2007 con boleros como Soledad, Te amé, Despecado, Quererte y Luna Mensajera y El Vals, No Me Mires Más. La educadora, compositora y cantante de boleros y música colombiana Ligia Tamayo Posada, de 84 años, conocida en el mundo artístico como Ligia Mayú, murió víctima de una caída en un apartamento del barrio El Poblado. Sur Oriente de Medellín. De su muerte, las autoridades informaron que su hija con la que vivía llegó este jueves hacia las 6 de la tarde a su apartamento ubicado en la calle 23 con la carrera 42 y le encontró en el piso. De inmediato la trasladó al hospital general, pero allí los médicos no pudieron hacer nada por su vida porque ya llevaba varios minutos de muerta. Dígama, yo cumplió 84 años el pasado 15 de agosto de 2012. Desde muy niña se desplazó a Medellín, donde aprendió a tocar guitarra y empezó a cantar. A comienzos de los años 60 se vinculó a la izquierda codiscos en la cual grabó entre otros los boleros con todo el alma del compositor español Luis Martínez Serrano y lejos de ti del puertorriqueño Rafael Hernández que le hicieron conocer en el mundo artístico nacional e internacional. También interpretó varios temas del compositor colombiano Luis Uribe Bueno como Amor Imposible y Llámame. En 2007 grabó un trabajo con 15 temas de su autoría como los boleros Soledad, Te Amé, No Es Pecado Quererte y Luna Mensajera y El Vas, No Me mire Más. La investigadora y experta en la historia de la música, Ofelia Peláez, dijo que murió una de las voces más bellas y auténticas del pentagrama latinoamericano. Siempre lo dije, la voz de Ligia Mayo es auténtica, no se parecía a la de nadie, no sé qué tenía, pero sí era distinta, opinó. Era graduada en Educación de la Universidad de San Buenaventura, profesión a la cual dedicó varios años de su vida. Fue cofundadora del Colegio Latino de Medellín. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.